vamos a hablar acerca del cambio de la matriz energética en nuestro país y estos pasos que se están dando en diferentes áreas. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana al presidente de Ende Corporación, el ingeniero, Marco Antonio Escobar, que está con nosotros. Presidente, un gusto tenerlo nuevamente en Avia Milton Guzmán lo saluda desde estudio. Muy buen día, Milton. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos toda la teleaudiencia de Yal a nivel nacional. Gracias, presidente. El gusto es nuestro, por supuesto, y siempre con buenas noticias usted para el país. Pero antes de comenzar ya con el desarrollo de la información, les decía, vamos a hablar del cambio de la matriz energética y de los distintos pasos que se están dando. Y ayer el presidente de Estado, Luis Arce, ha inaugurado en Oruro la primera electrolínea. Esto con la finalidad de incentivar el uso de vehículos eléctricos. Presidente, lo invito a que veamos junto a la población esta nota y después detallamos todos los proyectos que se tienen sobre este tema en Bolivia. El presidente Luis Arce, en conjunto con el ministro de Hidrocarburos, Frankie Molina, inauguraron este jueves la primera electrolinera en el departamento de Oruro, con la finalidad de incentivar el uso de vehículos eléctricos y cuidar el medio ambiente. En ese marco, el jefe de Estado indicó que la empresa Nacional de Electricidad instalará 11 electrolineras en el país, principalmente en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, en el marco del cambio de matriz energética y la sustitución de importaciones. Según el mandatario, los vehículos eléctricos tendrán carga gratuita por un año para incentivar el uso de bicicletas, motocicletas y vehículos de electricidad. Recordó que el gobierno nacional implementó políticas y leyes que ahora permiten importar vehículos eléctricos con menos impuestos que los motorizados de diésel o gasolina, con la finalidad de promover el mayor uso de energía renovable. Y ahí está, ya tenemos en Oruro la primera estación de Electrolinera que se ha instalado para incentivar el uso de vehículos eléctricos en nuestro país. Presidente, este es un avance que de a poco se tiene que ir fomentando y no solamente se está haciendo desde este ámbito, sino también desde la importación. Estamos en la capacidad en Bolivia, presidente, de generar energía también para los vehículos. Por supuesto, nuestro sector, el sector eléctrico está robusto, está listo para incentivar no solamente la electromovilidad, sino la industrialización del país. Entonces, en ese sentido, las políticas de nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lucho Arce, la política de nuestro Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a la cabeza de Franklin Molina, pues se ha emitido un decreto supremo, el 3549, con el objeto de incentivar de manera integral el uso de las uh, de, de la energía eléctrica, ¿no? con la finalidad de cambiar la matriz energética, de también de contribuir a la mejora eh, al mejor uso de la energía eléctrica, ¿no? cuidando el medio ambiente, cuidando el ahorro y la eficiencia energética. ¿no? Entonces, eh, creo que con esto este decreto se está incentivando eh, al, al ejercicio, digamos, del de desarrollo industrial del país porque nos permite incentivos tributarios para la fabricación, para el ensamblaje de vehículos eléctricos, híbridos y maquinaria agrícola. ¿no? Entonces, eh, incentivos financieros, obviamente. Qué importante, para que la gente vaya a entender, presidente, ¿qué es una electrolinera, por favor? Es un punto de recarga para autos eléctricos. Entonces, uno eh, se acerca al punto de recarga, en este caso hemos inaugurado en el aniversario de Oruro, este punto de recarga que estamos observando, ¿no? eh, eh, inaugurado por nuestro presidente Luis Arce, eh, con la compañía de nuestro ministro, pues una gran alegría en, en este aniversario de Oruro. Eh, se, este punto pues, eh, nos sirve para que los autos eléctricos, las motocicletas, bicicletas, se acerquen y puedan recargar sus movilidades. ¿no? Entonces, eh, además eso les permite un gran ahorro económico, o sea, con eh, 50 bolivianos usted puede viajar desde La Paz, hasta Santa Cruz, o sea, 500 kilómetros se puede recorrer con 50 bolivianos. Y además se ha tomado la determinación de que el primer año de las personas que comiencen a utilizar este servicio va a ser gratuito, presidente. Así es, un año, o sea, para incentivar el uso justamente de los, uh, los autos eléctricos, las motocicletas, ¿no? De hecho, uh, nuestra empresa las uh, empresas de distribución ya tienen los, uh, los autos eléctricos motocicletas eléctricas para poder hacer el servicio de eh, bueno de, eh, de, de control de, y también de, de instalación de, de los uh, sistemas de distribución ¿no? entonces eh, eh, en elfe por ejemplo tenemos como 80 uh, carros eléctricos Presidente, ¿cuál es el proyecto y cuáles son las metas que tenemos a mediano y largo plazo en nuestro país en torno a este tema? Porque esto ya es un fenómeno que se está dando en el mundo entero. Yo lo decía, por ejemplo, en Holanda se espera hasta el 2025 tener un parque automotor, el 100% de vehículos eléctricos. En nuestro país, ¿cómo está avanzando y por qué se da este fenómeno también? Bueno, en el mundo yo creo que... Eh... La electricidad es, un, es una necesidad, primero para cuidar eh, el medio ambiente, ¿no es cierto? Y también eh, el cambio de la matriz energética, ¿no? Eh, utilizar la energía eléctrica para la industria, para la salud, etc. Entonces, eh, se está dando un cambio importante a nivel mundial, y nosotros, pues, no podemos estar fuera de ello. En ese sentido, pues, nosotros, nuestro plan es al 2025 alcanzar por lo menos un cambio importante de un 25% en, la, en el cambio del parque automotor lo único importante, seguro de a poco tendrá que ir la gente también tomando conciencia para ser parte de este proceso, que es un proceso amigable con el medio ambiente y que lo que se pretende, por supuesto, es generarle también un ahorro a la población como tal. Presidente, eh, a partir de este proyecto y siempre que tenemos la posibilidad de entrevistarlo, le consulto cómo estamos en eh, niveles de generación de energía eléctrica, demanda y nuestros excedentes. Como te decía Milton, eh, y muchas gracias por la invitación, nosotros siempre eh, informando a la población de todos los logros importantes eh, en, en la gestión de nuestro gobierno, del presidente Luis Arce, pues se ha incentivado y reactivado la economía con importantes proyectos de generación de energía alternativa de energía limpia como los proyectos eólicos inaugurados el año pasado en Santa Cruz en el Dorado warnes San Julián, inyectando 108 megavatios de potencia al sistema interconectado asimismo el, el, la planta solar que el año pasado justamente en sus efemérides de Oruro habíamos inaugurado uh, la planta solar en el altiplano, justamente es una planta solar más alta del mundo entonces eh, Estamos con, eh, con una mm, potencia casi más de 3.500 megavatios instalados y pues eh, una demanda de 1.600 uh, megavatios. Entonces tenemos un excedente importante para poder integrarnos energétima, energéticamente con nuestros países vecinos. Entonces, eh, justamente hemos uh, uh, prácticamente concluido la línea de transmisión de ...que va desde Bolivia, de la subestación Yahuaca hasta la subestación de Tartagal en la Argentina. Este, esta línea de transmisión está prácticamente ya concluida, esperamos inaugurar prontamente... ...ya eh, exportando, digamos, los primeros megavatios al hermano país de la Argentina. Qué importante, entonces, ya se tiene en lista la línea de transmisión hacia la Argentina y estaremos atentos ya al anuncio de los primeros megawatts exportados hacia este país y convertirnos, como se ha dicho siempre, en el centro energético de la región, tomando en cuenta el lugar estratégico en el cual nos encontramos. Presidente, ya para ir cerrando, ¿qué otros departamentos también tienen ya estas electrolineras? ¿Y cuál es el proyecto? Hay que ir avanzando en los otros departamentos. ¿Cómo se va a trabajar todo este proyecto de los autos eléctricos, por favor? Sí, tenemos previsto 11 eh, puntos de recarga en La Paz, 3 en, eh, en Oruro, eh, luego en Cochabamba y en Santa Cruz, en total 11, de tal forma que nos permita todo el eje, cubrir todo el eje troncal desde La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. ¿no? Entonces, eh, ya prontamente vamos a estar inaugurando estos puntos de recarga porque ya están ya están listos. Entonces, bueno, qué importante ir, entonces, y la gente lo... va a estar atenta también, porque usted lo decía bien, hay varios incentivos que se están dando, desde la fabricación, la importación de vehículos eléctricos a nuestro país y todo esto con el afán también de cuidar el medio ambiente. Presidente, como siempre, quiero agradecerle por estos minutos con nosotros y estaremos atentos a más información referida a la generación de energía en nuestro país, ya que los excedentes son importantes y se puede trabajar ya mucho en proyectos que tiene nuestro país con energías limpias. Muy amable, presidente. Un saludo desde Aviala. Un saludo igualmente, Milton. Hasta la próxima. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias. Ha estado con nosotros el presidente de Ende Corporación, haciendo referencia a que en el marco del aniversario del departamento de Oruro se, entrega, se ha entregado ya la primera electrolinera que va a permitir a autos eléctricos realizar la carga. Y durante un año lo van a hacer de manera gratuita esto para incentivar esto en nuestro país. Siete de la mañana. 53 minutos, continuamos con más y es momento de revisar el panorama deportivo.